Yo contra el espejo Gracias a mi egocentrismo Porque te superé Y mi competencia soy yo mismo Yo no soy un clásico No grabé en vinilo Y puedo ponerte grave Usando métricas y estilo No soy un diplomático Tampoco que que se jodan tus normas cuando yo tomo el micro Luego serás mi fanático, me scratcharás en plástico Decías que me odiabas y yo sigo siendo el mismo Esa es la diferencia, dejo claro la experiencia Lo he hecho 24-7 sin conocer tu existencia No quiero reverencia, quieres mi referencia Primero se en un texto sin que te importe la audiencia El ego no es todo, tampoco el hacerlo crudo Te pones a mi modo, que lo alcances, lo dudo No forzo la inspiración para que en el momento Que la tenga en cada célula haya versos como estos Pirañas Domesticadas, pericos con lengua suelta. Piden una carrera y voy en segunda vuelta. Mis textos no son diamantes, busco niveles gigantes. No busco clavar la daga, la mía es punso cortante. Yo soy amante de mis letras. Yo nací, borro barras, solo dejo las selectas. Luego le doy mi voz hasta que se quede afónica y exprimo cada línea hasta que se vuelvan crónicas.